Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Slipping y estamos en Final Fantasy Explorers. Vamos a ver qué aventura nos toca hoy. Para ahí vamos a entrar al juego. Como siempre vamos a hablar con la chica de la fortuna y vamos a pagar un augur point, un augur point NO, un play coin para QUE nos, no tengo un augurio la ganancia de cristales gana un nivel. Vale, eh, decirles. Es la segunda vez que grabo esto. Y ya me está empezando a tocar un poco las narices. Porque si muevo un poco la Nintendo 3DS, la capturadora. Como está la pantalla un poco hecha mmm, pisco y no sé qué hacer con ella. Seguramente la voy a tener que llevar a arreglar y me voy a sacar, me van a sacar los cuarzos ahí. Eh, no... He tenido que grabar este episodio más de una vez. Cuando digo más de una vez ya... En la segunda o la tercera, ya, ya perdí la cuenta ya del cabreo. En fin, que nada, que toca esta... esta... esta quest, esta misión. That Millions Guild Gaze. Y hay que derrotar 5 Ad Adimans. Así que... la aceptamos. Y vamos corriendo a, a terminar la misión. A ver si no... me... Se me apaga la pantalla otra vez. Vale, tenemos que llegar aquí. Al Araha, Arha... Arha... arja Mars. Jamás sabré decirlo. Tenemos que ir ahí, y ahí es donde están los Arimas. Tenemos que tenemos que cargarnos cinco Arimas. Es muy sencillo. Tengo que no mover mucho la capturadora. A ver... Uy, estos... Estos pinchejos no los había visto yo antes. Mira que venir aquí ya... veces y veces Vale. Ahí hay un arima. Que se lo están cargando mis, mis chicos. tan buenos ellos. Muy bien. Vamos a coger el palito este que está aquí. Palito. Ah, mira, qué bien. La primera vez que me dan dos en vez de uno. Venga. Tú fuera. A por el otro ahora. Tú también fuera Vicious Fan Venga Jolene, ya que había obtenido la malita del que es como el centaurion pero en, en rojo y negro y ya no lo tengo Cago en todo bueno Ay. Bueno, a este venga. Pues creo que no hay tantos arimas como yo pensaba, entonces cómo voy a derrotar a los cinco que necesito derrotar? A la Totorota. Bueno ya que estoy aquí envenenada. Envenenado. No, toma, ahí tienes para camino. Tú ven para aquí, ven ven. Toma. Damag. Venga Ahí veo un malita de fondo Vamos a curarnos Vamos a ir por él Toma Toma, ahí tienes, para el camino Vale Me faltan Tres por derrotar aquí hay uno vamos a por él Ala totorota ahí hay uno Pero primero vamos a cargar este y ya ver el otro tú fuera Vamos a por eso Que vuela aquí, en el fondo Toma Me queda uno por derrotar Que ya lo estoy viendo Pero antes de derrotar a ese uno Voy a ver si puedo conseguir la malita de este Ven aquí Uno Ángels eh, Litani Letanía del ángel o algo así, ¿no? En aquí. Que es mi última esperanza. Toma. No hay malita, no. Pero ahora sí, vamos a derrotar al último arima. Y con esto ya sería la quest terminada. Perfecto. Pues nada, ya sabes lo que tenemos que hacer. Muy sencillito. Así que espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido por si no sabían de qué iba la cosa. Pues nada, espero verles en el siguiente capítulo. Si no están suscritos pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Y nada, nos vemos en la siguiente misión de Final Fantasy Explorers. Adiós.